Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolanda Valenzuela, yo soy profesora de Educación Diferencial de la Universidad de Playa Ancha y me gustaría contarles un poquito respecto eh, de lo que fue mi paso por esa casa de estudios. Si bien es cierto, eh, los profesores y las profesoras nos entregaron muchas herramientas en, en términos técnico pedagógicos que sin duda son una parte muy, muy importante de nuestro desarrollo profesional. En la universidad y en su entorno, ¿no es cierto?, existe también un fortalecimiento del desarrollo y de la conciencia y de la justicia social, ¿ya? La concepción de la educación como una herramienta fundamental para poder transformar nuestros mundos, cumplir sueños, ¿no es cierto?, y ayudar a otros, a otras y a otros también a conseguir los suyos eh, yo creo que es algo absolutamente destacable de esa casa de estudios. La pedagogía no es un jardín de rosas, eh, no es algo tan sencillo, digamos. Hay muchas cosas que de pronto no resultan ser eh, tan fáciles, pero sin embargo la satisfacción y el logro y el cumplimiento de objetivos y la transformación también a través de la educación hace que, sin duda, la pedagogía sea una carrera muy distinta de, de las otras. Así es que, nada, la invitación es a que puedan preguntar, investigar, leer, ¿no es cierto?, y que vean en la pedagogía una forma, ¿no es cierto?, de transformación, de transformación social. Eso, un saludo cariñoso desde la región de Aysén, de la Reserva de Agua y de Vida.